Hola, bienvenidos, bienvenidos a este vídeo. Hoy en Otto nos hemos venido al parque para hacer una sesión de entrenamiento en suspensión. Para ello vamos a utilizar como material de apoyo un TRX. Hay un total de 5 ejercicios diferentes de los cuales vamos a hacer un total de 4 series. Muy importante como siempre, un buen calentamiento previo de 10-15 minutos, un buen estiramiento al final que dure bueno, 10 minutos y que implica toda la musculatura eh, corporal. Vamos a tener cuidado con las horas centrales del día, vamos a evitarlas. Eh, vamos a hidratarnos bien vamos a crema solar para evitar eh, quemaduras y nos ponemos con primer ejercicio 10 fondos de brazo pero vamos a poner eh, los pies en el trx Segundo ejercicio, vamos a hacer aperturas de brazos verticales. 10 eh, repeticiones, muy importante que cabeza, tronco y piernas vayan en todo momento bien alineados. Hacer ejercicio vamos a hacer un trabajo fundamentalmente abdominal y vamos a hacer 10 repeticiones. cuarto ejercicio vamos a trabajar musculatura de brazo y espalda vamos a hacer 10 repeticiones con brazo izquierdo y otras 10 con el brazo derecho Quinto ejercicio, vamos a estar en posición de fondos de brazos, un pie en el TRX y el otro pie lo que vamos a hacer es proyectarlo hacia adelante, vamos a proyectar la rodilla hacia adelante, vamos a hacer 10 repeticiones con pierna izquierda y otras 10 con la pierna derecha. haber estado una semana más con todos vosotros y vosotras en esta sesión de Noteoxides, os seguimos recomendando la práctica habitual de ejercicio físico y nos vemos la semana que viene.